Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi, este es mi programa de opinión conversatorio por YouTube y hoy vamos a hacer un programa en un día inhabitual, nunca hago los domingos mejor dicho, esto tiene su historia, yo antes grababa el programa con Daniel Lara Faría el domingo este dejamos de grabar el domingo, pasamos al lunes y ahora quedó el domingo libre Hoy grabé un programa con el amigo Cuba, de Los Altos Mirandinos, que mañana podrán oírlo, o esta noche, creo que es mañana por la mañana. Este, y me animé entonces a hablar de otros temas que no toqué con él. Y es este el motivo por el cual eh, quería, quería explicar algunas cosas que me han llamado la atención a partir de la audición de varios programas con el filósofo, no es filósofo, el historiador más bien, el politólogo argentino, Marcelo Cuyo, que está de visita a, en Oviedo, con los amigos de la Fundación Gustavo Bueno, que le hicieron varios programas, uno de ellos titulado, este, sobre la tesis del amigo Cuyo, lo que él llama la eh, insubordinación fundante, que sería el término que escogió para designar lo que debería ser, o lo que según su sueño, porque todos tenemos sueños, y el de él es que ocurra una nueva etapa en la vida de Hispanoamérica, incluso Hispanoamérica entendida como un todo, incluyendo la excolonia de Brasil, que, la ex colonia portuguesa que fue Brasil, y a pesar de tener herencias distintas, porque en la parte hispánica de América... Eh, era hispanoparlante y la parte brasilera era luso parlante portuguesa, entonces, este, pero con la peculiaridad pues, de que se fusionaron esa monarquía eh, antes de la colonización de, de la conquista de América y luego se separaron, y por eso fue que quedaron ambas herencias con modalidades. Eh, diferentes en algunos casos pero comunes en otros porque en realidad la, la mancomunidad de eh, monarquías y, y culturas católicas de ambos países determinaron que nuestro desarrollo histórico estuviese marcado por las mismas contradicciones fundamentales por las mismas eh, eh, características básicas pues ...del desarrollo de la cultura basada en principios... ...de la monarquía católica española... ...que marcó el inicio también de Brasil. <coughs> Ahora, ¿qué es lo interesante de esta eh, conversación... ...con el amigo Marcelo Gullo? Amigo, digo por lo cercano que somos a la, al materialismo filosófico... ...es que con las tesis del amigo Gullo, que es de Argentina... Eh, ...hay pues el desarrollo... Él no es de la gente de Oviedo, pero es muy cercano porque tiene la misma matriz ideológica de lo que son los eh, postulados básicos del materialismo histórico que nos permite entender el desarrollo de las sociedades sin necesariamente abrazar ni el marxismo ni sus propuestas fundamentales de la lucha de clases, sino más bien suscribiendo o añadiendo, pues, a la comprensión básica del desarrollo histórico social, histórico político de nuestras naciones, añadir el cognomento de la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados, que eh, señala el desarrollo, o nutre o presiona o preside el desarrollo histórico de nuestras naciones de Iberoamérica. Y es interesante ver en las tesis del señor Marcelo Gullo, que eh, las coincidencias superan ampliamente la divergencia que pudiéramos tener con él. Hablo como si yo fuese parte, pues, y que lo soy de hecho, igual que el amigo Humberto González, de las tesis fundadoras del de materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, que nos permiten unas coincidencias muy importantes, con gente como Marcelo Gullo, así como, por ejemplo, con el grupo fundador de Podemos de España no, con Podemos nos adversa nos adversamos total y radicalmente nosotros coexistimos con Podemos porque es algo así como materia obligada de estudio en España por constituir una corriente liquidadora fundada por el, por el chavismo pero nosotros coincidimos con Vox Vox es una fuerte presencia del de materialismo filosófico, aunque no se ascriban a esta escuela y aunque su desarrollo político corresponda con tesis que nos hacen de la misma parentela, pues, de la defensa de la unidad de España, de la defensa del hispanismo. Y el hispanismo, mis amigos, es, eh, va mucho más allá que la sola mención a que pertenecemos a la misma lengua, o de, nos debemos a, la misma, eh, orientaciones, a las mismas orientaciones de, de herencia cultural hispano-parlante o cristiano-ético-moral eh, eh, cristiana que caracterizan nuestras sociedades como sociedades católicas que fuimos en lo fundamental y en nuestro desarrollo histórico. Bien, ¿por qué están estos temas hoy Presentes en nuestra discusión política, porque es que se acerca una etapa histórica en que todo lo anterior está en cuestionamiento. Esto fue amenazado, o está siendo amenazado todavía. Hablo de las culturas de distintos países de América Hispánica, hablo de la herencia de los, de los estados, de América Hispánica y de la propia España, está amenazado por eh, organizaciones como Podemos, como el chavismo, como el propio AMLO de México, como la gente de Petros en Colombia, la gente de Castillo, el propio kirchnerismo ahí en, en Argentina o el, el egoísmo chavista de Bolivia, el lulismo de Brasil... Todas son corrientes afines al llamado globalismo. El globalismo que es lo políticamente correcto de los progres, de la izquierda hispanoamericana que hace causa común con los Clinton, con Biden, con Sánchez el español, con las distintas propuestas que implican un nivel de contradicciones muy secundario ya, con lo que fue la Rusia eh, zarista o lo que es la Rusia de Putin, que tiene contradicciones fundamentales todavía con esa Rusia de Putin en el aspecto político, más no en el económico, porque Rusia es un país capitalista ahora. Y sí hay una diferencia fundamentalísima también con el imperialismo chino, que es ahora, se supone, el competidor fundamental de los Estados Unidos pero tomando en cuenta que Estados Unidos está bajo la dirección, de hecho, de los enemigos de nuestra eh, civilización hispánica, <coughs> habría que aprovechar para decir que nuestra coincidencia con la tutela, el liderazgo, la guía del imperio norteamericano, es tan problemático para nosotros como lo es para España este, el liderazgo europeo en manos de los globalistas europeos de Bruselas. Y bien, el liderazgo mundial y regional en particular por parte de los Estados Unidos es una especie de... un dejar hacer, un dejar hacer de, de capitulaciones o de ocaso, de declive de esta potencia antes vigorosa y, y poderosa de Estados Unidos y que ha pasado o está pasando... No un segundo plano porque todavía le quedan vigencias de décadas, si las quiere ejercer, pero hay una ausencia de liderazgo de Estados Unidos que se nota en el cambio brusco que ha ocurrido en la dirección del Estado norteamericano entre Trump y Biden. Nosotros estamos pagando ahora la pérdida de la presidencia de Trump. Estamos pagándola porque el embalentonamiento de la mujer chavista actual, o de las capacidades del liderazgo de Petro y de la izquierda guerrillera colombiana para pretender incluso asaltar el poder el año que viene por vía electoral, o el, surgimiento de la, el resurgimiento de la tendencia de sendero luminoso en, en Perú que pone al tal castillo este de presidente, o la batalla que sigue dando el lulismo, o la vuelta al poder del kirchnerismo, y de, de, en Argentina y de Evo en Bolivia además de personajes como la presidenta esa de la constituyente chilena que permite vislumbrar quizás un retorno de las ideas del izquierdismo o por lo menos una acentuación de lo llamado políticamente correcto que en cierta manera la derecha cobarde del amigo, del amigo, del señor Piñera da a entender con sus ejecutorias, en definitiva, todo el continente, mi amigo, casi como siguiendo la huella del señor López Obrador, que condena la historia hispanoamericana nuestra, que condena o reivindica toda esta, digamos, eh, Dios mío, no, es como, no quiero ofender a nadie con los calificativos, pero realmente la basofia política del indigenismo que constituye una, una estafa histórica, por cuanto, mientras no se tenga claro que no es cierto que el indigenismo prehispánico podía marcar otra cosa en, en Hispanoamérica, en lo que se llamó luego Hispanoamérica, no podía hacer otra cosa que acrecentar la barbarie de las sociedades neolíticas que habían en, en, la, eh, en la, eh, digamos, el espacio eh, geográfico de América, Bien, esta, mientras no se tenga claro que hay una falsificación histórica respecto a ese origen, supuesto lleno de idílicas propuestas del indigenismo <coughs> mientras no se entienda que esa es una basofia ideológica izquierdista, no se va a entender el presente y el futuro inmediato de Hispanoamérica. Tomemos el de México. A ver, que el señor López Obrador exija de España que pida perdón, y lo secunde el Papa satánico este eh, eh, Francisco, que le pide a España también, que pida permiso por haber eh, supuestamente hecho genocidios en América. Pero Dios mío, a ver, entendámonos, mis amigos. El genocidio en México en particular, y en Centroamérica, por, por vía de, de consecuencia, el genocidio era de los mixtecas, contra los otros pueblos de México si no nos explica el nacimiento de México bajo el aleo de la presencia española de Hernán Cortés su conquistador es Hernán Cortés el que liquida la eh, propuesta genocida de los caníbales mixtecas de la Laguna de México y el Valle Central de México amigos había una sed de sangre insaciable de estos caníbales que comían carne humana. Preferían los muslos de las personas, preferían los grandes sacrificios rituales de, su religión, de sus religiones primitivas para hacer del pobre pueblo contiguo a, a los mixtecas estos del centro pueblos avasallados, pueblos vasallos, pueblos este eh, tomados como rehenes y como alimentación de los mixtecas, eso es lo que había, es lo que derrota Cortés con un par de centenares de, de soldados de, de, de, de sus tropas venidas de la península, que derrotan una gente que reunía dos, tres millones de personas, esta tribu mixteca, sí, así de fácil fue la cosa, porque que habían arcabuces ya va, los arcabuces había que rellenarles allí, taponiales la vela que duraba casi un minuto, dos minutos para el que fuera muy ágil para disparar de nuevo ya le habían llegado 50 flechas encima al que cargara para zumbar el segundo arcabuzazo mis amigos, no fue la superioridad del alma o del caballo que habrían algunas decenas inicialmente no, la superioridad de Cortés en la conquista de México se debió a que se convirtió en un líder diplomático de todas las tribus oprimidas y sacrificadas, torturadas y diezmadas, porque eran el alimento de las tribus mixtecas del centro de, de México. Y vencido los mixtecas, convertido, eh, convertido Cortés en el emancipador de todas esas tribus de México, surge el médico moderno a partir de la colonización y la construcción de lo que se llamó la Nueva España. ¿Y qué era la Nueva España, mis amigos? No. Nada más y nada menos que el territorio más próspero del mundo. Las ciudades en Nueva España, las vías de comunicación, las, las, las, las catedrales, las bibliotecas, las universidades, eran de las mejores del mundo, si no las mejores del mundo. Explíquenme ustedes cómo pudo haber el señor Cortés liquidado la civilización precolombina. Este ignorante de siete suelas llamado López Obrador sencillamente suscribe la leyenda negra. ¿Y de quién es la leyenda negra contra España? Por supuesto de Inglaterra, por supuesto de los, de los protestantes europeos por supuesto los que querían malponer a España, por supuesto de siempre factores de, digamos, de disolución interna que siempre existe en toda gran nación y que suponía en sus tareas eh, de, de expansión del dominio español sobre dos tercios de Europa y sobre América, suponía este, un ejercicio de rebeldías varias de distintos clases, por ejemplo, la rebeldía de los... De principados de allí de, de los Países Bajos, eh, instigados por eh, príncipes alemanes de ideología protestante, eh, o los propios ingleses que juraron, eh, digamos, eh, sacudirse de esa, de esa presencia dominante de España en el continente europeo y en América, que ya era vasallante El problema son son distintos, mis amigos. Los desarrollos históricos, según veamos la óptica, desde el protestantismo inglés, desde los intereses de su majestad británica, o desde los intereses de lo que era la realidad del hispanismo naciente en, en Iberoamérica. Pongamos para entendernos fácilmente entre nosotros de nuestra propia génesis histórica. Amigos, el amigo Julio sostiene una tesis bastante interesante, pertinente y casi que demostrada, es una hipótesis, pero es bastante, bastante seria para, como para ser analiza, analizada, que lo que vivió Venezuela dos siglos, tres siglos más tarde en la independencia es que la hegemonía de Venezuela la obtuvieron los las metrópolis eh, digamos oligarcas de la costa venezolana. Ustedes no recuerdan haber oído hablar del movimiento Juan Francisco León o de la lucha contra los piratas. ¿Saben ustedes quién eran los piratas que, a, a, a, digamos, instigaban las luchas contra la compañía guipuzcoana española? Esos eran piratas ingleses, mis amigos. Piratas ingleses, holandeses y franceses, pero sobre todo los ingleses. Las rebeliones Juan Francisco León y, y todas aquellas cosas contra la Guipuzcoana, ¿de dónde venía? De instigación de lo que era el intento de romper el monopolio, que por absurdo que fuera, era una relación comercial regular entre la metrópoli española a través de ese monopolio que era la compañía Guipuzcoana y que era saboteado permanentemente por los piratas ingleses, que estimulaban el libre cambio, la libre competencia, el, el libre comercio. El libre comercio era el contrabando de los contrabandistas ingleses. Inglaterra, mientras tanto, era súper proteccionista, pero era muy partidaria del libre cambio. Por ejemplo, igual siglo y medio, dos siglos después, con China, cuando le hacía introducir el opio como este, mercancía que tenían que aceptar y les llevó a dos guerras, incluso, las llamadas guerra del opio, para imponerle a China el consumo de opio. A mis amigos, es que hay que hablar de Inglaterra para entender lo que hacía España, que era lo opuesto a Inglaterra. Inglaterra era un, era un imperio depredador. Los franceses también eran depredadores. Los holandeses, depredadores. Y los portugueses, también depredadores. Los españoles eran los únicos que vinieron con supóngase que fuera una tarea política la evangelización a través del catolicismo pero los católicos proponían no la esclavitud de los indígenas el rey de España prohibía la, la, la esclavitud la iglesia católica pudo en toda América llevar la palabra de asimilación de la masa campesina por la vía de la evangeliz evangelización eso es correcto no era a través del esclavismo Inglaterra donde llegaba Así esclavismo, los holandeses igual, los portugueses igual. Los norteamericanos, una vez que se independizan de Inglaterra, siguieron siendo esclavistas. Pues los españoles no eran esclavistas. Esto no, no, no da una carta buena conducta a todo español colonizador o conquistador de que solo se relacionó con, la, con las poblaciones indígenas de la manera más correcta y altruista. No, yo no estoy diciendo esa estupidez. Yo lo que estoy diciendo es que hay... Un sentido de la colonización de España que es opuesta a la de Inglaterra, de la de Holanda, la de Francia, a la de Portugal, que eran imperios depredadores. Inglaterra influenció seriamente las metrópolis cercanas a la costa en el vasto imperio que no podía España controlar de manera eficiente porque hubiera necesitado un cuerpo expedicionario de millones de personas que se establecieran a lo largo y ancho de todo el continente, no podía, no podía, no podía ni siquiera controlar todos los mares porque las piratas ingleses le asaltaban su flota y tenían que ando andar en Cambote, 20, 30 barcos, tenían los barcos mercantes españoles que ir con este, la salvaguarda de tribu, de, perdón, de, de buques de... de militares que protegían, acorazados que protegían la flota mercante. Todo esto para concluir en que hay que tener, digamos, un cuidado especial cuando vemos el desarrollo posterior de los blancos criollos como dirección de las causas independentistas, de que todas vienen de fenómenos de costa, es decir, influenciados por Inglaterra, en particular Venezuela, en particular Buenos Aires que eran, digamos, dos sitios en los que se anclaba, pues, los intentos ingleses, en Argentina fue ya más directo, hubo dos, tres intentos de desembarcos ingleses que fueron derrotados en, en Buenos Aires, este, pero hubo el intento permanente de quedarse con algo allá, y hasta que le pusieron la mano a Malvinas, bueno, pero esta es una historia demasiado larga y complicada para echarla todo en un solo día. A ver, contentémonos hoy con defender la tesis de que a lo largo de cinco siglos que nos separan de la colonización española, es una sencilla estupidez andar metiendo la tracalería histórica de que España nos expolió o nos reventó, cuando es exactamente lo contrario. España lo que hizo fue replicar las instituciones del imperio católico, de la corona española, las replicó en América. Por algo hubo virginatos virreinatos, capitanías generales, reales audiencias, reales consulados, es decir, las instituciones de la península española que se hicieron en América. Y por algo entonces florecieron ciudades, ciudades, en, pero por decenas y decenas en toda la América que sobre todo eh, ya se protegió de esa influencia maléfica del imperio eh, inglés y de los holandeses y franceses desde las ciudades eh, que tenían un fuerte vigor de economía interior, pero aquello que dependió de la, de la influencia de las costas y, sus, y, los, y, digamos, y los señores de esas costas, que eran la piratería inglesa, bien, tuvieron entonces desarrollos desiguales, como fue el caso de Venezuela, como fue el caso de Argentina. Amigos, esta es una historia que hay que restituirla para evitar, restituirla en sus valores fundamentales para evitar que un charlatán como ese presidente de México repita las mismas estupideces que nos acuñó Chávez durante 20 años en su interminable a presidente, 20 no, pero sí, sí dieron 15, eh, su a presidente metiendo en embuste a granel a la población venezolana. No, chicos, España no tiene que pedir perdón a nadie. España, España hizo lo que debía hacer como nación en la que reposaba el destino mismo de la civilización humana e hizo lo, lo correspondiente, evangelizó, llevó el comercio, llevó las ciudades, llevó la replicación, es decir, la imitación exacta de las ciudades españolas a, a toda América y a Filipinas este, y hacía de España es una potencia civilizadora por excelencia y el que menos que menos puede hablar contra España es este charlatán de López Obrador y atribuirle a los supuestos, a los españoles un supuesto exterminio de las, de, ¿cómo se llama?, de la población indígena cuando es totalmente demostrado que los indígenas fueron protegidos en México, protegidos. Otra historia es cuando ya llegan las, los segmentos de, de castas de blancos, hijos, nietos, bisnietos de peninsulares españoles, que hicieron este, hasta del esclavismo su cultura dominante, como fue el caso de los venezolanos. O es que ustedes no recuerdan que Bolívar era propietario de esclavos y toda esa casta de los godos caraqueños era propietario de esclavos, los hacendados eran propietarios de esclavos en Venezuela, contra las leyes de España. Y la protección de los indios, ¿de dónde venía? De cédulas reales, de legislación de la monarquía española de protección explícita de los indios. Esas cosas no las explica así, sino todo lo contrario. El López Obrador y el charlatán este que está en el Vaticano, también diciéndole que España debe pedir perdón. ¿Perdón debe pedir él por haberse situado ahora en las, en, las, en las propuestas del globalismo izquierdoso eh, perdón debe pedir él que fue un colaboracionista de la Junta Militar eh, de genocidas en Argentina y después ahora también del kirchnerismo porque bueno el kirchnerismo borró sus pasados oscuros contra miembros de su propia congregación este, como hay sobrados materiales que lo demuestran y ahora entonces el señor Papa resuelve también ingresar a la fila del anti-españolismo. bien esto de la historia de España mis amigos no es una historia ajena a nosotros nosotros venimos de allí somos españoles de este lado del Atlántico la cultura española era única la raza digamos surgida del crisol de raza del mestizaje es también única nosotros somos parte de ese mestizaje y las instituciones de España son las que conocimos en las bases fundacionales de la sociedad civilizada en Venezuela. A ver, que hubo abuso en la conquista, por supuesto que debe haberlo habido. No se trata aquí de defender ningún atropello, pero que se vaya a, a creer en, en estupideces como esta, de que España exterminó a los indígenas. Pero Dios mío, ¿de qué estás hablando? Esta vaina se la debemos en Venezuela al loco Chávez y su manía por andar inventando una historia absolutamente peregrina, absolutamente inventada por él y por autores parecidos a él, ahora arrepentidos de haber dicho tantas estupideces que yo recuerde haber leído el señor Galeano, el de las venas abiertas América Latina, terminó su día arrepentido de haber escrito aquellas tonterías que escribió 30, 40 años antes. Amigos, es propicia la ocasión para no andar pidiendo perdón a España, sino andar pidiendo explicación a la estafa ideológica del izquierdismo en América hispánica. El izquierdismo. En esta especie de de cruzada contra la verdad histórica que ha emprendido el señor, el último de estos grandes ideólogos el tal López Obrador, López Cobrador para sus amigos. El López Obrador al igual que Chávez, al igual que Maduro, su, su anfitrión, su huésped, perdón, ahora de, del anfitrión López Obrador, este, igual que los sandinistas, igual que el señor Castillo Este de Perú, ignorante de siete suelas, son esa escuela del kirchnerismo argentino que es una pandilla de ladrones una pandilla de arrastrados a toda la ideología izquierdista esta que vienen de los montoneros aquellos insurrectos mediante guerrillas contra los gobiernos argentinos. Amigos poco hay que decir que no se sepa contra este izquierdismo cultural nosotros conocemos, conocemos esa izquierda, es empobrecedora por definición. Bueno, el hecho es que este amigo Marcelo Bullo publica varios libros, entre ellos el de la eh, insubordenación fundante y de que esta tesis es un nombre, por supuesto, absolutamente no es lo importante de su tesis, lo importante de Marcelo Gullo es cómo explica la evolución histórica de América Hispánica y de cómo somos hijos de esa, de ese, de esa propuesta de, de, de, de colonización positiva de España en, en el espacio geográfico de América y de cómo también incluso se permite arreglar cuentas con las propuestas fraccionarias de España contra todas las ideologías de, de, de estos capullos de España, de los catalanes, vascos, etc., que pretenden reventar la, la nación española. ¡Qué casualidad! Nosotros somos defensores de Vox, del partido VOX, de Abascal, por las mismas razones que defendemos las tesis del amigo Gullo y de la, los amigos de Gustavo Bueno, los amigos que defienden no solo la unidad de España... Con Vox, sino la, la preparación de un destino común de toda América hispánica al lado de, la, de España de la que éramos parte, nosotros éramos parte de España las rebeliones contra España fruto de lo que Gullo explica con gran propiedad desde las metrópolis librecambistas de las costas de Argentina o de Venezuela <coughs> fíjense ustedes que no son las propias de México. México que había logrado un alto desarrollo, este, o la de Perú o Bolivia, la independencia de Perú y Bolivia, la llevamos nosotros de aquí para allá, hijos de las doctrinas inglesas, y las llevó San Martín, que hasta espía inglés y que resultó ser en la investigación histórica. ¿Qué casualidad? San Martín y Bolívar, dos protegidos de Inglaterra, de la ideología de la pérfida albión, de la masonería inglesa, que nos lleva a la conclusión de que realmente hubo, desde ese entonces, una fricción de imperios. porque es la lucha de imperios la que moldea el desarrollo histórico? No solo es la dialéctica de estados, sino la dialéctica de imperios, es decir, los estados fuertes que se situaban como potencias tutoras o, ¿cómo se llama?, protectoras de vastos segmentos de, del, del globo terráqueo. Pues bien, en el caso nuestro, México, el México del interior, tarda 20, 25 años después de Venezuela para configurarse como una república. E incluso estuvieron haciendo intentos de una monarquía propia, la de Iturbides. Y luego una monarquía francesa que le mandó Napoleón III allí con un austríaco. Que tuvieron que ajustarle cuentas hasta cepillándolo en una en una sentencia a muerte allí después de las rebeliones internas. México trabajosamente se abría paso y con una presencia inmediata y muy, muy, digamos, agresiva por parte de Estados Unidos en su norte. México era codiciado por Estados Unidos y la temprana independencia de Texas y luego la anexión de toda... Del 65%, 63-65% del territorio mexicano que se lo coge Estados Unidos. Bien, y será por supuesto una herencia de las garras británicas que heredaron sus pupilos norteamericanos contra la herencia española de México. Este, qué raro hablando de todo que el señor López Obrador se refiere a España y nunca se refiere a Estados Unidos que le quitó el 60 y pico por ciento del territorio a de México qué raro ¿no? bueno esto no implica que uno esté ahora con una especie de de propuesta de rebelión tardía contra Estados Unidos y en negarse a aceptar lo que son tratados ya sólidos en la ...en la cultura política hispanoamericana... ...la aceptación de la vecindad con los Estados Unidos... ...como dijera el viejo refrán... ...tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios... ...bien, Estados Unidos tiene una cuenta pendiente allí... ...que la saldó positivamente... ...los mexicanos les corresponderá saber... ...qué negocio fue el que hicieron... ...que sin embargo Estados Unidos... ...parece beneficiario de esa vecindad por la vía ahora de un acuerdo comercial que permite no solo el desarrollo interno de México, de su gran industria incluso de exportación, sino también de ese factor novedoso de estos últimos 20 o 30 años de hacer de la corriente migratoria hacia los Estados Unidos una componente de la economía norteamericana. Son 30 a 35 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos mandando dólares todas las semanas o todos los meses para las cuentas de México, las cuentas privadas de los mexicanos con sus familias allá. ¿Y a dónde va eso? Bueno, va a un, a un fenómeno que se encargarán los que nos tengan por allí en la memoria de las cosas oídas en su, en su juventud intelectual. Para nosotros es nuestra vejez intelectual que podrán recordar que nosotros dijimos a tiempo de que Estados Unidos confrontaría, <coughs> confrontaría en el futuro un tema que es y del que nadie habla, que es que ya existen en los Estados Unidos unos 40 millones de emigrados de habla hispana. Dicen que 50 millones. Y que la población de los Estados Unidos, los llamados latinos, que no sé, nosotros no somos latinos un carajo, somos hispanoparlantes. Bueno, los famosos latinos somos en realidad hispanoparlantes. Eh, somos una minoría que ya supera la minoría de origen afrodescendiente como se le dice a los amigos negros este, los afrodescendientes ya son la tercera minoría detrás de blancos e hispanos y la tendencia por la natalidad masiva de los hispanos es que superemos, yo por supuesto una de las cosas que puedo lamentar es que la fertilidad de las mujeres negras en los Estados Unidos no sea lo suficiente para mantener una segunda minoría, porque la comunidad negra se ha dejado imponer el abortismo masivo. 16 millones de abortos en los últimos 25 o 30 años, mis amigos. Es decir, matar a los afrodescendientes, es la herencia cultural de todas estas prácticas del globalismo y de la, y de la atesorada ideología de género y de la atesorada, del atesorado feminista y de la LGTBI, cuantas letras más le quieran agregar, que incluye el aborto financiado por, por Parenthood y por el, el, el sátrapas como el, el tal Soros y la izquierda demócrata, eso ya están diezmando la raza, la, la componente... De afrodescendiente de la cultura americana bueno saquen la cuenta los últimos 30 años 16 millones de hogares de negros que, donde no nació un hijo 16 millones bueno amigos el que la comunidad latinoamericana que es en realidad hispanoamericana siga creciendo a la velocidad que crece con la explosión demográfica que está en México, presente en México, y que genera hacia Estados Unidos esta especie de contagio por vía de frontera. Hey, el sur de Texas es mayoría mexicana, y el sur de California también, y el sur de Colorado, y el sur de Arizona, y el sur de Nevada, son estados ya de habla hispana. Y Florida, por su parte, nutriéndose de la inmigración del Caribe, sobre todo el colombo -Venezolana, este empieza a ser también una metrópolis eh, de habla hispana. Eso es lo que hace que gente como uno que llegó tarde a este Estados Unidos ya con los 60 y del encima y ya llega el 74, no hubo manera que pudiera aprender inglés correctamente porque sencillamente la lengua de imperio que teníamos, el español, es suficiente para comunicarse en todos los terrenos. En el, también el, de, el seguimiento de las redes sociales, televisiones, este, sistemas mediáticos, etcétera, que hacen sencillamente del español una segunda vigorosa lengua de los Estados Unidos. Ya hay 50 millones de hispanoparlantes y seguramente será antes, de, antes del final de este siglo puede ser la, el, el, ¿cómo se llama? el idioma sino, sino tutelar por lo menos a la par del de, eh, el inglés en Estados Unidos. Esa es la dinámica, mis amigos. La dinámica es que el hispanismo crecerá también en los Estados Unidos como fuente primigenia de, una nueva, de un nuevo crisol de, de cultura y de, y de componentes eh, raciales que sin andar tributando nada especial al <coughs> origen racial es es un hecho que la etnia correspondiente a los descendientes de españoles y a los indígenas y a los, ¿cómo se llama? y a los mestizos sobre todo de América bueno, va a tener un componente fundamentalísimo en los Estados Unidos en las próximas décadas y esto es interesante desde el punto de vista sociológico solamente desde el punto de vista sociológico yo no estoy aquí tributándoles nada a ninguna teoría racista de ningún tipo ni de predominios, ni de ventajas de una u otra de los distintos componentes raciales de los Estados Unidos. El tema lo he traído a colación, no solo por la impertinencia del Papa y de López Obrador de andar hablando pestes sobre, a partir de errores históricos descomunales que profesan y proponen, sino que, ven se presta la situación para entender también que también en este aspecto de las ideologías estamos llegando a la caboce al fin de tiempos en que la estupidez teórica y política reinaba sobre la cultura política ambiente. ¿De qué nos sirve a nosotros el chavismo hoy por hoy, mis amigos? ¿De qué sirve la hegemonía del chavismo? en esta especie de falsificación histórica impertinente que ha hecho Chávez y sus abláteres en estos 21, 22 años. Caramba, el daño que han hecho ya es irreparable, pero cuando eso se transforma en la liquidación de un Estado, no solo la migración de 6 millones de venezolanos, 6, 7 millones, nadie sabe cuánto, sino que ¿a dónde va a llegar esto? A ver, la pregunta clave de cualquier venezolano de bien, de cualquier patriota venezolano que quiera vislumbrar el futuro inmediato, es ¿cuál será el país que vamos a heredar? Y entonces hay dos versiones, mis amigos, de esto. Los partidarios de pensar Venezuela como un país en disolución final, en ocaso irreversible, en final de los tiempos, para una nación que fue vigorosa, fuerte y sólida, convertida en un guiñapo histórico y que está representado por esa clase decadente de pillos, de malandros, de disolventes que el chavismo constituye y expresa con sus asociados de la boliburguesía y los bolichicos, ¿Ese proceso de destrucción masiva de la sociedad iniciada con la destrucción del Estado venezolano a dónde va a llegar? <risa> y la pregunta inmediata es si tenemos algún chance de sobrevivir como nación. Y es allí donde se plantean entonces las distintas tesis de si tenemos o no tenemos destino. Hoy me preguntaba un amigo periodista y tú ves salida en esto, tú ves posible. Yo sí, más que nunca. ¿Saben por qué? Porque se ha agotado hace rato. Sigue, por supuesto, un proceso de descomposición y de putrefacción. Está agotada las posibilidades del llamado chavismo, del socialismo chavista, del castrismo. Amigos, ¿qué puede todavía representar el chavismo para la gente pobre, para la inmensa mayoría de los venezolanos? para la inmensa mayoría de la clase media, incluso para la llamada burguesía venezolana. ¿Qué lo representa? No hay ningún aliciente para ser parte de esta torta, salvo si perteneces al delito, al delito económico, al contrabando, al narcotráfico, al robo de dineros públicos, a la a la asistencia mediante dolo de esos dineros públicos que te proveen de fondos para tus estafas electoreras ¿qué es lo que permite a una persona estar en paz con su conciencia y tener su familia reunida en torno a algún destino dentro de la sociedad y el estado chavista ahí no hay ninguna esperanza mis amigos si no se han ido más venezolanos porque la cosa está muy dura para poder conseguir cómo llegar. ¿Sabían ustedes que hay centenares y centenares de presos venezolanos en las fronteras de Biden? Y digo las fronteras de Biden porque cuando Trump se venía por avión y habían entradas normales, pero ahora tienes que ser un inmigrante ilegal para poder establecerte acá y los paran en la frontera después de haber atravesado el Darién, y América Central y México, porque hasta eso se le complicó a los venezolanos. Por no hablar de fenómenos de, de xenofobia, es decir, de anti-venezolanismo, en países que uno no hubiera imaginado jamás que cultivaran esos odios raciales u odios culturales, xenofobia se llama eso, contra nuestros coterráneos, nuestros compatriotas de varios países de América del Sur. Yo no he sabido de Argentina porque en Argentina siempre fuimos muy bien vistos. En Chile vi un brote, este, y en Perú parece que es muy fuerte, el brote anti-venezolano. En Ecuador no se diga, y felizmente en Colombia no es mayor que el que se tenía contra los colombianos cuando eran 4 millones en Venezuela, pero algo sospecho que hay en esa subcultura en lo sumergido de la cultura media colombiana de que dice no podemos ser malagradecidos con quienes fueron los receptores de gran una gran corriente inmigratoria colombiana hey, que todavía subsiste, debe haber por lo menos uno o dos millones de colombianos que ya echaron raíces irreversibles en Venezuela y que no vuelven en todo caso estamos hablando de un futuro como nación y quien habla de nación tiene que hablar del Estado, mis amigos, porque sin Estado no existe la nación. No existe. Para nosotros ser una nación venezolana, ya irreversible en su existencia, desde la separación con Colombia en 1830, nosotros tenemos que saber que si desapareciera el Estado, es decir, las fronteras, la base de sustentación económico-social, y la capa conjuntiva del Estado, su aparato escolar, su aparato de salud, su aparato de identificación, si todo eso se va disolviendo, su moneda en particular, ¿qué es lo que queda? Ah, unos gendarmes matándote, unos policías echándote tiros, salvajemente maltratando a toda la población que no se le discipline, eso es un régimen opresivo que no puede tener asidero social y que es repudiado doblemente todos los días por todos los, los venezolanos. Ahora, ¿es eso lo que viene entonces? ¿Una especie de casta militarizada, una casta policial y militar odiada por la población que está dispuesta a caerles a piedra donde los ve. Si ese es el destino, bien, entonces es la agonía de ese régimen. Ya es la agonía, Social, económica, ya lo es hace rato. Cultural, no se diga. ¿Qué representa culturalmente el chavismo? Sino la basofia cultural, la basura que sembró Chávez durante 20 años. Digo 20 porque le cuento desde, desde su época de golpista hasta que te estiró la pata, en 28 de diciembre del 2012. Y bien, ¿qué puede esperarse de esa... De esa, de esa oposición de acompañantes del chavismo de alcahuetas prostituidos del chavismo de cabrones del chavismo ¿qué puede esperarse? de la MUD, del 4G, del 6G de toda esa porquería que han montado todos estos años para simular que ellos son parte de este régimen nunca olviden mis amigos que este régimen y su oposición que, le, que lo incluye son hijos de esa élite caraqueña y de la élite de las grandes ciudades, de Caracas, de Valencia. La élite, la casta privilegiada, los hijos, nietos de los que hicieron fortunas en la cuarta que pudieron multiplicarla por diez en la quinta. ¿Por diez? Sí, diez. no estoy exagerando nada. El que tenía un millón de dólares en la cuarta tiene 10, 20, 50 y 100 millones y 200 millones y mil millones en la quinta, porque hay testaferros del chavismo que le enseñaron al chavismo el manejo del tráfico de las divisas y el caribe y la vaina. Todas esas cosas se las enseñó la élite pudiente venezolana del chavismo y los hizo millonarios y en pago los chavistas los hicieron multimillonarios. Y entonces surgió esa casta repugnante de los bolichicos. Un hijo predilecto de cada una de las grandes familias de Caracas que saben robar, que saben estafar, que saben traficar y le enseñaron a los chavistas y los convirtieron en testaferros y en depositarios de fortuna incalculable. Cualquier bicharraco como esta, una, hoy me enteré de una, una que era una enfermera asistente, Chávez, con su marido, 70, 80 millones de dólares tenían esos dos. Dos arramblados allí de cuarta, quinta, escala. Cualquiera hizo un centenar de millones de dólares. No yo estoy hablando de las grandes fortunas. El señor Scottet, y que era... No sé cómo que llaman eso. O sea, llevaba y traía correspondencia en el banco. Del banco aquel, de del cubano aquel ya ha desaparecido el señor Castro, Orlando Castro, mensajero de Orlando Castro. Y ahora está en la revista Forbes como propietario de una fortuna que cede los 10 mil millones de dólares. ¿Cuándo hizo esa plata escotet? En los 20 años del chavismo, señoras y señores. 20 años. Y los bolichicos que están en Madrid, con 5, 8, 3, 4 mil millones de dólares o euros, ¿de dónde salieron esas fortunas? La fortuna que prohijó Cadibi. Primero Recadi, pero en una pequeña porción. Recadi en gran proporción. Y ya ni siquiera se ocupan de ponerle nombre a la estafa millonaria de los dólares de la nación. ¿Cuántos millones repartió en el equipo, en su equipo, el señor, el señor Ramírez de PDVSA? Siempre pongo el ejemplo porque es muy gráfico. El tal Rincones y su socio Chiara cobraron están en los Estados Unidos por una comisión de mil millones de dólares. Comisión de PDVSA. Carajo, ¿cómo sería el negocio si la comisión era de mil millones de dólares? La gente a veces no sabe cómo explicar esto con sencillez. Y es sencillo, es muy sencillo. Acostúmense a la tesis de que no existe manera de concebir el desarrollo de los últimos 15, 20 años de todas esas fortunas sin la estupidez teórica, política, cultural, educativa del señor Chávez que generó este monstruo de la, de, ¿cómo se llama? De la expropiación masiva y de un, un billón trescientos mil millones de dólares que ingresaron al arca de PDVSA 700, 800 mil millones de dólares se quedaron en cuentas privadas de la buliborgesía y los bolichicos son fortunas de 2, 3, 4 mil 5 mil millones de dólares que usted se consigue en decenas y decenas de estos oligarcas modernos que despachan desde Madrid desde el barrio Salamanca por allá, desde Castillos en Madrid desde Miami aquí en Miami hay el millonario chavista o cómplice, o cabrón de los chavistas, que juega garrote. Muchos, muchos, están aquí. ¡Ajá! Y tienen una clase política a su servicio. Se llamó la MUD. Se llaman los bolichicos. Se llaman los asociados a esa causa de la Venezuela de la corrupción infinita. Amigos, seguiremos charlando porque este es un tema que como ven tiene una época, una, ¿cómo se llama? una conformación histórica que vale la pena venir una y otra vez sobre ella y, y una actualidad, la actualidad de que todos estos nombres y apellidos que uno escucha van a seguir estando en la realidad de la política venezolana y los vemos ahora todos participando de las elecciones de noviembre y no es que había un gobierno interino que nos iba a permitir salir de la mugre chavista. No es que había un cambio drástico en la conducción nacional que proponía Caprilito y que ahora también propone el señor este, Leopoldito. Usted no ve que es la misma plaga de toda la vida. Las grandes familias privilegiadas, de la corrupción caraqueña, a de todos los gobiernos que han pasado y de los presentes que aspiran perpetuarse en el porvenir inmediato? ¿Usted no ven que es la misma cáfila de clases políticas de malandrines que primero hace la fortuna en la corrupción y luego monta su encuestadora propia o, su, o digamos, su espacios, sus espacios eh, televisivos o ahora pues, sus su redes pagadas? Porque esto, mis amigos, si esto lo ven 4, 8, 10, 20 mil personas, este, caramba yo dependo es de que ustedes le pongan el like y que se suscriban a mi canal Pero yo no puedo pagar que esto se promueva con unas dosis de centenares o de miles de dólares para que me oigan más gente pues esta gente pone un portal y le mete miles de dólares para que los oigan hasta en la India por allá amigos hasta las redes están ya contaminadas por el vil metal el dinero que puede todo lo que no puedes nunca es comprar todas las dignidades y todas las integridades personales de todo el mundo. puede comprar mucho, puede doblegar a muchos, pero a otros no, a otros no nos van a doblegar. Aunque nos quedemos solos, íngrimos y solos, seguiremos planteando las cosas que hemos planteado por una década, dos décadas, dos décadas y media. Yo llevo planteando estas cosas en 1900 97, 98, cuando le decía campaña al doctor Salas Roma, carajo y casi ganamos, casi ganamos las elecciones. Y desde que hicimos campaña contra la constituyente y después me presenté, obligado, porque ya la habían aceptado, la clase política caraqueña, habían aceptado la constituyente, me posturé para no aceptar esa constitución. 22 años después sigo creyendo que es una mugre de constitución, que esa vaina hay que quemarla. Por eso yo no me doblego ante esta gente, porque son los progenitores, son los padres de esta criatura, de régimen político que apenas son la agencia directa del chavismo, el castrismo, chavismo en Venezuela. Este régimen de Maduro viene de Castro, y ahora aliado con el Papa y los López Obrador y toda la mugre hispanoamericana se nutre del Podemos que ellos financiaron allá en, en España, de los separatistas catalanes, porque vaya genialidad la de que pueda juntar a toda la mugre. Y lo logran, son genios para eso, juntan toda la peste política de Europa y de América en una sola vertiente, la que representa a la que representa, el Papa, la que representa. Lo del Papa es más discutible porque mucha gente de buena fe cree que su fe depende de este señor y entonces se le confunden los tantos cuando uno habla mal de, esta, de, este, de este ideólogo, eh, digamos, del de, de kirchnerismo argentino. Pero no hay remedio. ¿Qué, qué, qué pollo yo decir? ¿Cómo embellecer la presencia de este Papa que ya muchos lo toman por el anticristo este Papa más Biden, más Obama más Castro, más Raúl más el, el Díaz-Canel más Petros en Colombia esta es la gente que nos trae las desgracias mis amigos las acumula y las reorganiza y vuelve a presentarlas como si fuese un nuevo empaque bajo López Obrador o bajo el castillo este de Perú o bajo el, el Néstor Fernández este allá en Argentina. Amigos, esta es una batalla que dura dura años y seguirá durando quizás muchos años. Entonces significa que en Venezuela no hay esperanza pronto de salir de esta mugre. Me hacía la period un periodista esa pregunta y decía, esto puede durar 72 horas y puede durar 72 días o puede durar varios años. No sé. Pero si digo que podrá 72 horas es porque esto puede estallar. El régimen político chavista, el Estado chavista está montado sobre toneladas de explosivos. Porque está montado sobre la precariedad social nacida de la traición a todos y cada uno de sus electores. No a los que se hicieron ricos con las corruptelas. Pero esos ya no pueden repartir comida para comprar el estómago de la gente. No pueden repartir estupideces creíbles a través de su medio de comunicación, de su organización que distribuye. ¿Qué es lo que distribuye? Hambre, chico, y desesperación. ¿Y qué es lo que ellos distribuyen? Control político. ¿Para qué la gente no quiere ya ningún control que no les depare ventaja materiales? Si el chavismo está liquidado como oferta material y como oferta política con algún atractivo, ¿cuál puede ser el atractivo del chavismo? ¿Cuál es el atractivo del chavismo hoy por hoy? Como no lo tiene el castrismo. El chavismo es una, un moridero de ilusiones de mucha gente. El problema es que la MUD ha acompañado ese moridero de ilusiones y se han metido ellos en la putrefacción política del régimen. La MUD es parte del Estado chavista y muere con el Estado chavista, el 4G, el 6G, el 6G. Capririto, gran figurilla del chavismo en ascenso y del chavismo en descenso, el Borges, el, el Leopoldito ahora que es la figura de moda. Amigos, todos ellos son de este régimen chavista y perecen con el chavismo. Nosotros lo que tenemos, no hay que esperar, nosotros lo que tenemos que ayudar a provocar el derrumbe de esta mugre porque derrumbándose el gobierno, se derrumba su oposición leal, se derrumba la mugrienta, la mugrienta coalición de organizaciones, grupos y personajes que han, que han ayudado al chavismo hasta llegar a estos 22 años. Bien, mis amigos, hasta pronto. Les deseo lo mejor a todos. Hasta muy pronto. Les hablo Alberto Francesco.